A hacer las tareas del módulo 3. Veamos. Accedemos a nuestro portal de estudio. Aula En el mismo, con nuestras credenciales, nombre de usuario y contraseña, Accesamos. Debemos hacer clic en nuestro curso de elección, en este caso, Formación en Herramientas Digitales para la Docencia. Una vez dentro de nuestro curso, debemos dirigirnos al módulo 3. Si estamos en nuestra laptop o equipo computadora, sección 3, módulo 3. Planificando con Recursos Educativos. Cumplimos con todas las consignas participando en las actividades, así como los foros, viendo los recursos en video y documentos que contempla este tercer módulo. Podemos encontrar las tareas o trabajos entregables. En este caso, Actividad 6. Registro en la plataforma de EduPlan. Accedemos al mismo. Como establece la consigna, debimos haber visto todo lo que contempla la unidad 3 para la debida creación de una cuenta en EduPlan. Accesamos a la plataforma de EduPlan desde nuestro explorador. Eduplan de Educando. En la misma página se muestran informaciones de lo que puede hacer usted con esta página. La planificación de sus momentos educativos. Para cumplir con la consigna de nuestra tarea, hacemos clic en el botón en la parte superior, a mano derecha, Registrarse. en el mismo debemos completar todas las informaciones del formulario. A modo de ejemplo, lo vamos a hacer. Seleccionamos el centro en el que elaboramos. Puede ser cualquiera. Esto es solo un ejemplo. Debemos colocar nuestras informaciones. Nuestro correo electrónico, nombre, apellido, documento de identidad. Aquí dice que como ya está registrado, no se puede hacer el registro. Inmediatamente se completa de llenar con las informaciones. Se puede entonces dar clic en aceptar. Una vez hacemos clic en Aceptar, nos llega a nuestro correo electrónico seleccionado la información para validar nuestra suscripción. Veamos. Accedemos desde nuestro perfil a nuestro correo electrónico de Gmail. Abrimos la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico y en el mismo se muestra que hemos creado un perfil en Eduplan en el cual podemos acceder para completar nuestro registro. Debemos colocar una contraseña y repetir la contraseña seleccionada. Es así entonces como hacemos clic en Aceptar. Una vez hayamos culminado nuestro registro, debemos acceder a Mi Cuenta para actualizar nuestros datos e informaciones. Una vez que ya tenemos nuestro registro hecho, podemos capturar la pantalla para cumplir con la tarea del módulo tercero. Veamos cómo. Buscamos la herramienta de recortes o hacemos clic con el teclado Control Print Screen, que es para capturar la pantalla en nuestras computadoras. Utilizando la herramienta de recortes de nuestro dispositivo Windows, podemos hacer un recorte de nuestra pantalla. Solamente con el registro en nuestra plataforma de Eduplan. Aquí mostrando entonces nuestro nombre, Hola Juan, con nuestras informaciones, podemos cumplir con la tarea. Veamos cómo. Nos dirigimos a nuestro espacio en la nube. Colocando entonces nuestra tarea en nuestro espacio virtual de aprendizaje. Creamos la carpeta correspondiente al módulo 3 y dentro de esta carpeta creamos el documento nuevo para colocar nuestras informaciones sobre la tarea hecha. Colocamos el nombre, actividad 6 del módulo 3, creando registro en EduPlan. Nombre completo de la persona que crea el registro y colocamos entonces nuestra captura de pantalla haciendo clic con el mouse y pegar. También se puede hacer con el teclado control V, labio dental y se pega la misma imagen. Tenemos el enlace de nuestro documento en el botón compartir. Debemos asignarle nombre a nuestro documento, actividad 6 del módulo 3, creando registro de Eduplan. Guardamos con el nombre y podemos obtener el enlace Para que el maestro pueda ver, debe estar dispuesto en condición de editor. Aquí se muestra la condición de editor para poder descargar y ver, posteriormente validar y calificar nuestro envío. Hacemos clic en copiar enlace. Enlace copiado. Hacemos clic en listo. Podemos ver que si colocamos nuestro mouse y hacemos clic y pegamos. Lo que se pega es el enlace de nuestro documento que nos va a dirigir hacia él mismo. Veamos cómo. Actividad 6 del módulo 3. Si accedemos a él, va a acceder al mismo documento que hemos generado. Ahí está la muestra. Así entonces podemos colocar nuestro enlace en nuestra plataforma de estudio, veamos cómo. Accedemos a la pantalla en la que se muestra la consigna de la actividad, verificamos que hayamos cumplido con todos los requisitos de la misma y podemos encontrar en la parte aquí debajo el botón de Enviar. Una vez accedamos a Enviar, encontraremos el espacio en donde colocar nuestro enlace generado del documento, creado directamente en la nube. Es así como cumplimos con esta importante tarea de la plataforma Eduplan. Hasta luego.